queriendo romper ese ciclo de falta de oportunidades, ¿no? de la cual estamos hablando, eh, cambiar ese, ese enfoque ¿no? de, de, de precariedad, absentismo, como hemos dicho, muy alto. ¿eh? Es verdad que en Navarra pues, el absentismo es más bajo, pero cada persona que fracasa es un fracaso social, es un fracaso a veces de proyecto de vida. Entonces, es muy grave, eh, como decía antes. Eh, eh, Begoña, eh, eh, no, no nos podemos tomar las cosas con tanta tranquilidad porque hay detrás un drama de, de los adolescentes y de los adolescentes el tiempo corre muy deprisa ¿eh? y nos encontramos con ese abandono escolar y de vulnerabilidad. Entonces, darles a ese enfoque, como muy bien habéis titulado eh, en esta jornada, pues de lo que se trata es de poner... Esa, esa, esa falta de oportunidades convertirla en oportunidades ¿no? buscar la potencialidad no basarnos en, en, lo, en, en las cosas que funcionan mal eh, sino en cuál es la potencialidad de cada chico o chica que, que viene a nosotros darle esa formación que, que y esos hábitos de trabajo que nos va a ayudar a ese objetivo que tenemos muy claro y que tiene que es, que es el que nos marca totalmente nuestro nuestro, nuestra ruta, que es la inserción laboral. Creemos que el camino clave para eh, conseguir un, una ayuda a romper ese ciclo de desigualdad, evidentemente al final no acceden al mismo puesto de trabajo, pero desde luego el trabajo es la vía y el camino para poder eh, sentirse integrado socialmente.